Hola, hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues eh, bienvenidos a un, una nueva entrega de videos short videos cortos, ayer que largo se me hizo buen disculpen eh, vamos, te invito a que te unas a nuestra gran comunidad Centro Aprender Astrología Fácilmente Ahí vas a encontrar un montón de cosas desde el punto de vista astrológico que te interesan Yo sé que te interesan Bueno, vamos rapidito hoy con una clase corta, con un video short A ver la luna en Tauro ¿Qué pasa cuando naces con la luna en Tauro? ¿O qué pasa cuando esa luna está Pasando por el signo de Tauro. Y bueno, la luna en Tauro, pasando por Tauro, tiene tres palabras claves positivas o, eh, o que la favorecen. O en luz, que dice que son sensuales, son tiernos y son confiados. Las tres palabras claves negativas de esa luna en Tauro es que pueden ser bruscos, crédulos e inseguros. Así que bueno, a trabajar la inseguridad. Para eso es que es bueno esto del autoconocimiento, de autoconocerse. Si naciste con la, con la luna en Tauro ya sabes que hay una parte de tu ser que te hace inseguro. Bueno, tenés que trabajar esa parte tuya. Bueno, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí. ¿Con qué? Con la luna en Géminis. ¡Ay, Dios! Esa luna en Géminis sí que se la trae. chao hasta mañana.